Hey, bienvenidos a clase mes. Yo soy un desastre. Me lavé esa parte. Esto un poquito de Photoshop. Se puede hacer ver artístico. Lo que parece es que tuve un accidente y tengo un morado. Pero vez de morado verde. No vale. Que fuerza, Nadia. No canto así. Que no vuelvas más. Con mucho cuidadito, no mucho. En las ambas. ¿Sí? En las ambas. <ríe> en ambas esquinas. Sí, es este marrón sí. que se llama Eden. Este me Este negro es brillante. ¿Dónde me puso el concealer? En el centro del párpado. El labial no me convence, creo que quiero algo más sí, neutro. Yo creo que este tampoco es. De esto, esto es un look muy.. casi de fantasía para mi gusto porque yo no me maquillo así. Así que nada, espero que les haya encantado este video y si es así, regálame un like, suscríbete a Clásimas y te veo en el próximo video. ¡Chao!